Quiero acercarle un cálido saludo a todos mis colegas por el Día Notario que se celebra hoy, 2 de octubre. Y en mi calidad de presidente de la Delegación La Plata del Colegio de Escribanos, expresar una gran admiración por el esfuerzo que estamos haciendo entre todos para afrontar una situación económicamente difícil y especialmente por la exitosa adaptación que estamos llevando adelante en relación y en virtud del advenimiento de las nuevas tecnologías. Eh, realmente como apreciación personal quiero decirles que eh, la firma digital y otras herramientas eh, generan una gran cantidad de oportunidades para el notariado latino y aprovecharlos va a depender del esfuerzo y del trabajo que hagamos entre todos para, para adaptarnos. Quiero cerrar. Eh, Agradeciendo a todos los colegas de mi demarcación por acercarse a aportar su tiempo y trabajo al servicio de todos. Gracias a todos y feliz día del notario.